Lo hicimos ya en la habitación, qué rico mami Pero en cosas del amor mucho fallaba No veía nada, mi amor, algo esperaba De tu mirada Perdidos El placer. Si me amaste alguna vez, yeah. o si fuiste mi mujer, por lo que yo he visto y lo que te gusta, amor, tu, y tu vida yo no voy a hacer. Dame una noche, te voy a demostrar que soy el pecado. Que...